puesto bien el nombre aquí arriba, ¿lo veis? No está bien pu puesto el nombre ahí arriba. Y está, está grabando. Eh, no está puesto el ese ahí arriba. Y luego aquí el nombre este sobra. Ya están puestos los nombres en los laterales. Aquí están bien puestos el tiempo. Aunque no sé si llegarán. Dejad ya lo de las bolas. No es porque te lo pidas, es que lo dejéis. El tiempo. Aquí el tiempo, eh, no sé si llegarán a hacer eso, pero bueno, ya veremos. E intenso, intenso. Los gráficos, parece que están más o menos bien que quizás faltaría algunas líneas, curvas y cosas así, porque solamente van en línea recta. No hay muchas curvas. No, hombre, mira ese gráfico ah, que está señalando, eh. Sí, sí. A ver los desplazamientos. Hay, hay muchas curvas. Ver, sí hay algunas. lleva rato. Una, dos, tres, o sea, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis. Dijo, di que si sí, hay, estaría en calma. <risa> Wow. Eh, objetivo de consecución eh, No pongáis esto Cada equipo tiene un objetivo de consecución Sino directamente Guardianes, capturar, animales, evitar ¿Vale? Y aquí no sería mejor a la competición Sino mejorar El verbo tiene que estar en infinitivo Y aquí, meta eh, Capturar a todos los animales para llegar a la Conseguir llegar a las colchonetas ¿Pero qué es lo que hace la competición de ganador? Es que el último el juego. Conseguir llegar. cuanto más ronda avance más. Pero, ¿quién gana el juego? Pues, ese es lo que tenéis que poner en el objetivo mental ¿Cómo se consigue la condición de victoria? Empezando con un infinitivo. ¿De acuerdo? Y os faltan algunas calificaciones más, como la edad, por ejemplo, que podría haber puesto y alguna cosilla más. ¿Vale? ¿Eh? es para todas las edades. Vale, <risa> pues, no pones Venga, vamos, pues entonces lo pone que también es para todas las edades. Venga, vamos está. Bueno, somos Carlos Pablo y Luz. Vamos a jugar al guardián, que en inglés es guardián. Vale, pues nos vamos a organizar en tres equipos, ¿ok? Dos van a ser los animales, que van a echar en las colchonetas, y después el otro equipo es de los guardianes, que van a ser tres. Los guardianes tienen que intentar pillar a los animales. Y los animales, eh, ¿cómo vamos a organizarlo? Pues Pablo va a decir una frase que va claro, a estar en mitad de la pista y va a decir, por ejemplo, los animales... Los guardianes dejaron de trabajar cuando los digo un animal y se escaparon. Exacto. Y este grupito de animales tiene que llegar a la otra costoneca sin pillado por los guardianes y los otros también. Os desplazáis como el animal que diga. Si digo cangrejo, pues con cangrejo... Quiere decir en cuadrupedia boca más arriba. Claro. O como quiera. No, si es un cangrejo, si en no en cuadrumpedia, Puede hacer así. Es que el cangrejo de es diferente. Más, sí, no son los son son cangrejos. Cangrejos. Y bueno, eh, como ya hemos mencionado, los objetivos por parte de los guardianes es capturar a los animales y por parte de los animales llegar a la otra esquina, a la otra colchoneta sin ser capturado. Y el objetivo meta, el que gana es el último animal de ser pillado. ¿Los guardianes van también haciendo cangrejo No, no los guardianes es normal, Si vemos que tienen muchas facilidades, pues ya podemos cambiar la película. Pues entonces, diamante y pica aquí, y corazones Oye, perfecto. ¿Aquí qué? Diamante y pica. ¡Oh! ¡Oh, ¡Oh, ¡Oh, ¡Oh, qué! ¡Oh, qué! ¡Oh, qué! ¡Oh, qué! ¡Oh, qué! ¡Oh, Ayer cuando te digo que me no, Es una serpiente, es una serpiente mutante. Es un tío, ¿no? Es una dama que se pone entre pie. Es una cobra. ¿Yo así? Se está convirtiendo en mariposa. 간다 롤! Subo mañana, bien, no pasa, no pasa nada. Pero subo cuando me dice. No, no,